Mirko se divierte con Susana Jiménez. Marley y su bebé viajaron a Nueva Zelanda junto a la diva para grabar el debut de Por el Mundo. En los tiempos libres, el pequeño y su madrina se muestran felices jugando. Mira el video en la nota. Marley y su hijo Mirko viajaron a Nueva Zelanda junto a Susana Jiménez. Allí el conductor, su hijo y la diva graban el debut de Por el Mundo, que saldrá al aire el próximo 7 de abril en Telefe. Las grabaciones son largas y los puntos de atracción que recorren los conductores son varios. Sin embargo, en los tiempos libres Susana aprovecha para jugar y disfrutar a su ahijado, quien tiene un año y meses de vida. Así quedó demostrado en un video que subió Marley en su cuenta de Instagram, donde se ve a la blonda muy sonriente y teniendo en brazos al pequeño.